Ok, um, voy a explicar qué significa esto. Um, <coughs> esta frase fue un, una mini, un mini fenómeno cultural en la Internet, en Corea, como en primavera, como en mayo creo que de 2016. Y fue un Twitter hashtag. Uh, y primero, ahora lo que significa letra, primero está Jokudunyo, que es uh, en Corea a menudo se distorsiona la manera de escribir para darle un impacto especial a veces es solamente por flojera, porque uno no, uno no sabe cómo uh, escribir pero a veces es para darle un énfasis medio hipster, medio como que a mí no me importa, algo así o también de un una impresión de de improvisación de, de, un, de un tono de improvisación bueno en todo caso la escritura correcta es yo co porque está demasiado grueso yo tenio Uh, -a -yo. okay. Eh, lo que significa es uh, <coughs> cuando cuando me visto así me siento bien, uh, me siento bien y chocoñyo es una derivación del choyo que es y le agrega eh, el pero, el pero al comienzo. Entonces, es una respuesta, es una, um, ¿cómo se dice? Es un bambak a alguien que le está diciendo, pero no te vistas así. Y la respuesta es, pero a mí me gusta, me siento bien cuando me he visto así. Ese es el, el significado ese es el chokuduño ese chokuduño implica que alguien que le estaba diciendo que no se vista así o que le preguntaba <coughs> um, esta frase se, se puso de moda en Twitter porque alguien subió una imagen creo que con una ropa medio um, no estándar era una mujer y le puse este hashtag y ocurrió bueno, en Corea ...como hay mucha discriminación... Eh, ...discriminación contra mujeres... ...una de las cosas que pasa en Corea es... ...cuando... Ay, ...hay tantos problemas en Corea... ...pero uno de los problemas es... Um, ...uno anda con ropa... ...que no es... ...regular... ...que no es la que todos los demás se ponen... ...y la gente... ...especialmente los hombres... ...especialmente los hombres mayores... Comentan, y no solamente comentan, sino que le mandan, uh, le mandan órdenes a la mujer. Okay. Los ejemplos. Cuando la mujer anda con falda corta, los hombres andan cagando y le dicen, ¡ay, mira esa mujer! ¡Oye tú, ponte falda más larga así! <coughs> Hacen comentarios así. Y bueno, en Corea, cuando la gente se, se viste... Que no es, de, de manera no tradicional Hay todo tipo de comentarios Entonces especialmente Contra los hombres también Pero especialmente contra las mujeres Hay todo este tipo de comentarios Te vestiste con falda corta Porque querías, querías que te miren Así que no, no te aquejes cuando te miran Ponte, ponte algo más largo Etcétera Hay todo tipo de, de <coughs> eh, Este tipo de opresión verbal Sobre la ropa entonces este eh, este eh, hashtag en twitter era una respuesta a ese a específicamente a ese entorno cultural en Corea entonces la gente empezó a subir varios tipos de ropa la, la ropa que tenía y, y entonces porque va el tuño, asume el, el hombre el hombre, el hombre que hace comentarios sobre soda ropa y chucudño le da un sentido de que la persona que lo dijo es joven y también que la persona que lo dijo no le importa me importa, me importa una mierda que <coughs> lo que diga sobre, sobre mi ropa etcétera entonces se hizo un hashtag y, pero es afortunadamente a, a mediados y a finales de este de este fenómeno había más gente que se veía que tenía. Eh, ah, Spender que tenía. Uh, que tenía. La típica, la típica mujer linda. La típica mujer linda con alguna ropa rara y ponían el hashtag y la gente decía pero este campaña no la iniciamos para protegerte a ti, sino que proteger a las mujeres comunes y corrientes, o sea, gente que a uh, de gente que no, que no se considera bonita le, le, le, se, lea, se le da más comentario social entonces uh, no sé si es un buen trabajo a explicarlo pero fue un, un, un mini proyecto feminista en el internet uh, por ahí en mayo o en abril de 2016 creo que todavía de repente, como esto ya se asentó como uno de los muchos elementos de la cultura interna en Corea, entonces de vez en cuando la gente lo usa para, para continuar con la tradición o para hacer una... Un, un, um, eh, bueno, entonces ese es el contexto de este término.